Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, espacio que protagonizan investigadoras de la Universidad Politécnica de, de Valencia y con el que podemos conocerlas un poquito más. En el día de hoy, la protagonista es Nuria Martínez de Navarrete. Nuria es catedrática en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural... ...y desarrolla su investigación en el Departamento de Tecnología de Alimentos... ...de alimentos vamos a hablar a lo largo de los próximos eh, minutos... ...pero también vamos a conocer cómo llegó eh, Nuria a este mundo de, de la investigación... ...y como en otros programas, eh, cuáles son sus eh, retos y consejos... ...para los que quieren dedicarse a este apasionante mundo. Nuria, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y gracias por Y mil gracias por venir que a este vamos. espacio en el que vamos a hablar, sobre todo tú, mucho de, de ciencia, pero primero queremos saber, eso, cómo llegas a este, a este mundillo. Eh, ¿Querías ser científica desde, desde pequeña o, o esa chispa eh, surge más, más tarde? Bueno, es, esto al final es eh, bueno, pues un cúmulo de circunstancias, la vida, ¿no? Que sí. te lleva a este te camino, lleva ¿no? este camino ¿no? que, que por otra parte no es un camino que me, que me disgustara, uh -huh. ¿no? Eh, a ver, ¿qué te diría? Pues yo soy bióloga de formación y bueno, ya cuando me metí en esa carrera pues ya un poco motivada por, más por el futuro dedicado a, a, sí, a la investigación, al laboratorio y uh -huh. tal, tampoco cuando uno empieza la carrera se ve muy bien a lo que va, ir, ¿no? ¿no? pero sí. sí que recuerdo que cuando la gente me preguntaba, claro, mucha salida no es que tuviera así si de entrada esa carrera, ¿no? en aquel momento por lo menos, y cuando la gente me preguntaba, pero tú, esto, esto, esto, ¿a qué te quieres dedicar tú? ¿A dar clase? Mm. yo decía, hombre, pues no sería mi principal actividad, ¿no? Me gustaría más si pudiera terminar trabajando en algún laboratorio. En aquel momento las asignaturas, la genética, no es que... me mm. molaba el rollo de, del laboratorio, me gustaba. O sea que a lo mejor sí que lo llevaba ya un poquito dentro de mí y bueno, pues tuve la suerte de terminar la carrera y entonces ya, claro, sin saber qué hacer, sí que estuve un poquillo colaborando en una industria y tal, en el laboratorio, uh -huh. y bueno, me surgió la oportunidad de, de hacer el máster eh, de ciencia e ingeniería de alimentos aquí uh -huh. en, el, en el Poli, y bueno, aquí, aquí, aquí me vine. Y aquí está. Ah, y aquí estoy, eso, eso claro. Es. Tuve la suerte también de que, bueno, hice mi tesis de máster en el departamento de tecnología de alimentos y ya pues tuve buenos tutores desde aquel momento que digamos que fueron la guía, ¿no? Y bueno, ya después de eso dije, pues a mí esto me gusta, el tema uh -huh. de, de la tesis de máster, a mí esto me gusta, me gustaría hacer la tesis doctoral. También me dieron ellos mismos la oportunidad de continuar haciendo la tesis doctoral, conseguí una beca... Estuve justo rodado, ¿no? en el claro. momento que eh, se lanzaba la carrera de tecnología de alimentos, y bueno, también ahí hubo una oportunidad de meter la cabeza, y aquí uh -huh. estamos. ¿Y por qué alimentos, Nuria? Bueno, ¿por qué, ¿por qué alimentos? Pues porque estuvieron ahí en el momento, en el momento que yo. Momento justo, ¿no? <risa> claro, sí, claro. sí uh -huh. ya te digo, terminé y tuve la oportunidad de este máster en tecnología de alimentos. Uh -huh. Eh, de cursarlo, y de cursarlo de ahí, en claro. esta universidad, que con tanto prestigio y tal, dije, bueno, pues vamos a ver, vamos. por otra parte, también yo pensaba alimentos también rollo laboratorio y tal, no me disgustaba la Ajá. idea, no y la verdad que no me arrepiento. ¿Y en esos alimentos en qué, en concreto, trabaja actualmente Nuria Martínez? Eh, bueno, pues a ver, ahora mismo, eh, bueno, yo empecé con otros alimentos, pero, pero ya desde hace bastante tiempo me dedico más la investigación, la tengo más enfocada a, al tema de, de frutas, uh -huh. frutas y vegetales, eh, un poco siempre pues, en la línea de, de optimizar o mejorar procesos o estudiar cómo diferentes procesos afectan a la calidad de, de estas frutas, ¿no? tratando siempre de, de ampliar la oferta uh -huh. de productos. ¿no? Porque la fruta está muy bien, muy buena, tal, pero muy perecedera, ya nadie tiene tiempo de ir a comprar todos los días. Entonces, a ver cómo podemos ofrecer fruta uh -huh. con, de alguna manera con más estable, eh. bueno, y... oh. eh, más, más duradera en el uh -huh. tiempo, que te dé más comodidad, eh, que te la puedes llevar a cualquier sitio a comértela sin marcharte las manos, sin tener que pelarla, y, y eso más duradera en el tiempo también, pero manteniendo la calidad. ...que de por sí tienen las, las frutas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad, un campo bastante, bastante apasionante... Y, ...y en un principio más centrado en las propiedades más macroscópicas, digamos... ...más uh -huh. macro, pero bueno, luego ya pensando en que lo bueno realmente de, de las frutas... ...de los vegetales, las vitaminas, estos compuestos que tienen en muy poquita cantidad... ...pero que tan buenos son en teoría para uh -huh. la salud... Bueno, pues por ahí fuimos eh, derivando, más centrada ya en, en la evolución de estos compuestos o cómo los procesos afectaban a estos compuestos. Últimamente, digamos que los procesos los llevamos al tema de, de la fruta en polvo, ¿no? uh -huh. que pensábamos que era una, una buena oportunidad para bueno pues para, uno, el consumo. Para, para el consumo, exactamente, uh -huh. una forma muy cómoda y, y muy estable. Y bueno, y ahí hemos tenido un, algunos proyectos eh, dedicados a eso, y ya cuando digamos que el tema de la fruta va estando así, pues tenemos el subproducto uh -huh. de la fruta, que es mucho, es casi del orden del 50%. Es aprovecharlo. Claro, ¿no? uh -huh. porque al final, en los primeros, bueno, ya por cosas que habíamos leído desde luego, ¿no? pero también los primeros eh, análisis que hicimos en el laboratorio, pues... Al final resulta que, por ejemplo, pues, la corteza de la naranja tiene más vitamina C que la parte que nos comemos. Uh -huh. Qué pena tirarla, ¿no? Uh -huh. eh, todo eso sí que es verdad que tiene su mercado un poco eh, dedicado a la alimentación animal, pero pues bueno, poco valor añadido y, un, y, se puede y una pena. Mejor, que, a ¿no? ver, no pues... es que sea un desperdicio, porque pobres animales también uh, claro, les vendrá bien la claro. vitamina C, supongo. <risa> pero claro tendría una salida más, más aprovechable. Y a eso, ya no solo de frutas, también de vegetales, pues últimamente es en lo que estamos más, más centrados, porque al final pff, es tanto lo que se desperdicia, uh -huh. y parece mentira, pero ¿Aprovechar ya... más esos, esos claro. subproductos? Eh, sí, para darles valor, valor añadido, para los que más o qué menos... qué valor, eh, Nuria? O sea, ¿Cuál es la siguiente...? Claro. De esos subproductos. Bueno, pues eh, sería procesarlos de manera uh -huh. que te permitan, a lo mejor no como tales, o a lo mejor también, ¿no? Quiero decir, ofrecer algunos alimentos, no sé se me ocurre un snack... Uh -huh. no a sé, partir un, de esos subproductos generar nuevos... Nuevos alimentos uh -huh. o un ingrediente que ha añadido a diferentes, yo qué sé, a galletas, a, a mil cosas, uh -huh. ¿no? A ensaladas, a postres... Simplemente esos polvitos que decíamos sí, añadido, uh -huh. claro, te da un aporte importante, ya no solo de vitaminas, de fibra, que también es un, algo en lo que somos deficitarios, no el consumo de fibra y tal, entonces es un ingrediente al menos con mucho valor. no uh -huh. Eso por una parte, por otra parte pues parece mentira, pero sigue habiendo hambre en el mundo ¿no? y no, no, no podemos uh -huh. consentir estar tirando, ta... además de que para la industria, para la propia industria es un problema gestionar. Todo eso es un producto, producto, claro. Uh -huh. Entonces, al final, pues ahí hay una tarea, claro, de investigación para ver qué productos, cómo, para uh -huh. que se mantengan todas las calidades y tal. Y creo que también hay una tarea por delante interesante, que es la de educar al consumidor. O sea, eh, a que le dé valor uh -huh. a esto. Quiero decir, al final, procesar todo eso para ponerlo en el mercado va a costar, costar dinero. No claro, claro. Uh -huh. Y a veces dicen, yo voy a pagar por la corteza de naranja, no. tú mismo, claro. Pero alguien tiene que decirle lo que vale, uh -huh. o sea, lo que se está comiendo cuando se está comiendo eso. No lo que cuesta dinero, sino el aporte que, que supone eso para... Y eso creo que es una tarea de educación. Todos sabemos ya que tenemos que reciclar papel, plástico... Uh -huh. Pero y todo lo que tiramos a la basura, cuando comemos? Porque va mucho más allá, o sea, puede aportar mucho más allá... Claro. Más allá de después de haberse lo comido. Ese sería el, el resumen. Esa, exactamente, ¿no? claro. exactamente. Y todo esto, todo lo que nos comemos, sí es bueno, es muy bueno, a largo plazo. Uh -huh. Lo acabas notando cuando ya no tienes remedio, cuando dices, Uf, si me lo hubiera comido, claro, pero desde el principio, no ahora. Uh -huh. ¿no? Y, y bueno, en eso también los últimos proyectos que de momento tenemos pedidos, no sabemos cómo irán tal también van un poco enfocados en la línea de, de educar al al consumidor la o sea, investigación este. y educación es, claro. es clave en este sí sí, sí sí bueno al final es nuestro en la universidad nosotros clave, <risas> somos que somos docentes son investigadores las dos patas, sí, claro, exactamente falta de transferencia también que claro. y, y, y bueno es el, y, y además la detrás también no, para mí es además además. ¿no? <risas> además cuando terminas cógete la maleta y vende <risas> lo, que <está> desarrollando. <risas> lo que estás lo que estás desarrollando o sea es una tarea es un trabajo arduo, sí. eh, pesado en ocasiones. Pesado en ocasiones. Gratificante, Nuria. ¿no? Muy gratificante. ¿Con cuál te quedas de esos tres adjetivos? Gratificante, sin, hmm. sin ninguna duda, porque si no, no sería tan pesado. Apartaría y diría, bueno, hasta aquí llegó y ya. Y... ¿no? Al final, si estamos ahí, es porque apasiona. ¿Y en esa pasión, Nuria, hay alguien... ...que sea más culpable que otro de, de despertártela en, en ti... Eh, ...la pasión por la investigación que comentabas... Ya. ...por el laboratorio, por los alimentos ahora en, en, ¿En concreto? concreto. Pues hombre, alguien más... ...hay mucha gente en todo este camino... ...que ya son unos cuantos años... pues ...hay mucha gente, muy uh -huh. culpable, ¿no?... ...alguien más culpable, culpable pues... ...entre comillas, entre claro, comillas sí, por claro, supuesto, sí. ¿no?... ...quizá alguien a quien tendría que agradecerle... ...estar claro, donde estoy ahora es. mismo... Pues te diría que, que sí, ¿no? Estas personas que me dieron la oportunidad desde el principio cuando entré aquí al poli de hacer la tesis de máster con ellos, que luego fueron mis directores de tesis doctoral, también un poco mis mentores ¿no? en, uh -huh. en toda la trayectoria, que, que fueron Amparo Chiral y Pedro Fito. Uh -huh. Pues claro, ellos, además de eh, no sé además de todo lo que he aprendido como conocimiento de ellos, no eh, ...transmitían la pasión... ...por el trabajo... ...también ¿no? Y... y que era difícil decir que no... <ríe> a, ...a eso... ...era siempre unas ganas de hacer... ...de trabajar ¿no? Esto que decíamos antes... ...más, más, más... ...es uh -huh. que ellos eran cada día más... ...pero vamos, sin ninguna duda... ...y ahí te llevaban... ...y sí... ...la verdad que sí que... ...que tengo que agradecerles esa cultura ¿no? ...esa cultura de... ...del trabajo... ...porque sí... ...porque te gusta... Si volvieras a tener que elegir o a buscar ese camino, repetirías el de la sin, investigación, sin, sin duda. Sin ninguna duda. Uh -huh. sí. ¿Y en ese Repetiría cam... mi carrera como bióloga, que siempre lo digo, ¿eh? porque al final yo no me he dedicado a A, a, a lo eso. que estudiaste en, no, la, en la carrera, pero, claro. La elegí porque me gustaba, la disfruté mientras la estudiaba y bueno, tampoco me ha ido mal. Al uh -huh. final, ¿no? Pues todo ello lo repetiría igual. Y en todo ese camino, eh, si acabamos de hablar de, de personas, de, de Amparo, de, de Pedro, eh, ¿hay algún momento que recuerdes con especial cariño? Eh? Pues mira, te diría que con especial cariño, justamente es la palabra, eh, recuerdo justo ese momento en que estaba haciendo la tesis doctoral. Uh -huh. Porque... Había un ambiente en el, en el laboratorio que pf, valió la pena, pero vamos, uh -huh. sí o sí. ¿eh? Eh, no sé, éramos bastante gente en ese, en ese momento, ahora la cosa ha cambiado mucho, ¿no? uh -huh. ahora ya pf, el que se decide que quiere hacer la tesis ya no era como en aquel momento, ¿no? ya es eh, muy diferente la, la cuestión, pero en aquel momento éramos bastantes, éramos muchos, y, y cuando todavía no estaba tan de moda el trabajo en equipo, eso era un trabajo en equipo de verdad, porque ahí estábamos, nos ayudábamos en todo, nos reíamos de todo, comíamos juntos todos los días, en fin, era un ambientazo que, que lo recuerdo con mucho cariño. ¿sí? El trabajo en equipo es clave para vuestro desde día luego, a día. Desde luego, importantísimo. La ciencia es competitiva, Nuria. La gente es competitiva, Ajá. entonces, eh, bueno, la ciencia es competitiva porque todos los días La competitiva hay... no, no era correr, ¿es egoísta en ocasiones? Eh, es ambiciosa, uh -huh. es... Mm, no sé... quizás sea como la vida misma, ¿no? Exactamente, uh -huh. es que es como la, la vida misma, al final... Eh, ...no te comportas de forma diferente... ...la situación no es diferente a otras cosas... ...pero es como lo demás... ...tampoco uh -huh. es menos... ¿no? Y, ...y hay que estar al día... ...hay que ser un poco celoso de, de las cosas que... ...por, por no perder oportunidades... Uh -huh. ...pero ¿por qué? ...pues porque la, la competencia es muy es grande... Que... Uh -huh. ...a ver, competencia tampoco yo... ...siento que tenga que competir con nadie... ...claro que no... ...pero bueno... Al final eso... Pero es la realidad. ¿no? Claro, el que, el que primero llega, <risa> primero lo tiene. En cualquier caso, si con uno adjetivo nos tenemos que quedar de todos los que estamos eh, poniendo sobre la mesa, es el de gratificante. De eso no, no hay de duda. De eso no hay ninguna duda. El y demás... decías, eh, ahora hay menos gente, ¿no? Que, y ahora los que se deciden a hacer la, la tesis doctoral son, o somos, son, son menos. A esos que, que se deciden, o, o incluso un pasito atrás, a aquellos que... Están empezando también a, a investigar como Nuria Martínez Navarrete. ¿Qué les dirías? A ver, ¿O qué consejo ¿qué le podrías les, transmitir? ¿Qué les diría? Que se lancen. Uh -huh. <ríe> eh, ahora, que se lancen sabiendo que, que esto no es fácil, que uh -huh. es decir. Aunque no a veces cómodo. parezca que no haya red. Exactamente. Núria, sí. ¿eh? Esto parece que, guau, qué bien, qué suerte, ¿no? Uh -huh. Qué fácil, qué guay, ¿no? Bueno, pues esto hay que currárselo mucho y todos los días les diría que, eh, que bueno que esto es una carrera de fondo y que la meta es la jubilación. <risa> no, paras, no puedes parar antes. Uh -huh. o, o bueno, si no quieres no paras. ¿no? Si te quieres, pues abandonas y, claro. y ya. pero Entonces, que, que tengan paciencia, que sean constantes, que sean ordenados, organizados. Y te diría que le, les diría sean humildes uh -huh. también ¿no? porque aquí aprendemos todos los días de todo el mundo y todo el mundo es todo el mundo uh -huh. es desde luego el que está arriba es el que está a tu lado y también son los que están debajo o detrás de ti no y de todos aprendemos y hay veces que, y que dices esto esto que me o no tienes tiempo, no, ahora no puedo, no, no, no, pues yo creo que sí, hay que prestar atención a todo el mundo, porque todo el mundo, poco, mucho, aporta. yo creo que al final todo aporta. ¿no? Y si nos vamos a otras aulas, no a un laboratorio, a las aulas de, de los y las más eh, peques, eh, ¿cómo hemos de transmitir mejor, porque creo que hay que hacerlo mejor, la importancia y pasión por la ciencia, Nuria? ¿Qué crees que hay que mejorar en, en, en los coles, en los institutos? Ahí, ahí me resulta más, más difícil, más porque uh -huh. si ya te diría yo que en, en las aulas de la de universidad aquí. ya hay mucho trabajo que hacer, eh, pues eh, todavía a, a niveles más, más bajos, eh, todavía mucho más. ¿no? No, no sé, realmente no sé cuál sería la, la forma de. Al final, tanto, tanto a los de la universidad como a los pequeños, es tratar de motivarlos, ¿no? Ajá, De motivarlos o sea. pues con, con mil cosas, entre ellas esto, uh -huh. esto que para mí, que es mi trabajo, pero bueno, también es, puede ser una diversión, una distracción para ellos. De hecho, los niños, pues cuando tienen oportunidad de te los traes al laboratorio, bueno, flipan, y, y flipan, esto es, claro. Sí. Y les pones ahí dos tonterías y ¡guau! les estás abriendo el mundo. Bueno, pues llevemos eso a sus aulas. Claro, quizá hay que acercar esa claro, ciencia. Exactamente, montar algunos talleres, uh -huh. algunas jornadas, algún, algún algo que, que, les de, que, les que les haga enganche. ver que uh -huh. esta es otra oportunidad. Uh -huh. Yo a veces también cuando el primer día de clase en, aquí en, en la universidad, a mis alumnos, les, les, bueno, les cuento un poco la historia de la asignatura que les voy a tal, y, y bueno y al final les digo y, y cuáles son las posibilidades en el mundo laboral que tenéis no porque uno a, a, a lo mejor se mete y piensa siempre en la industria y al final bueno pues hay otras opciones, la administración bueno pero bueno también es la docencia uh -huh. es, es una... y como que eso nadie se lo plantea de primeras, bueno, nadie, ¿no? casi nadie sí. así como primera opción uh -huh. pues también está ahí ese sería por tanto un, un reto desde las aulas de los más peques hasta las... Eh, ...de la propia universidad... ...vamos a cerrar con... ...un reto tuyo... Eh, ...Nuria... ...a corto... <risa> ...medio plazo... ...cuál, cuál sería... ...seguir... Oh, ...entiendo que seguir avanzando... ...con, con esa línea de valorización... De, ...de los productos... ...pero... ...no sé si a nivel personal... ...a nivel científico directamente... Eh, ...a ver... ...¿qué te diría yo... ...soy poco ambiciosa... Uh -huh. ...digamos ¿no?... ...entonces... Eh, ...mi reto... ...mi reto es seguir... Seguir en lo que estoy, quiero decir, pues seguir consiguiendo proyectos, seguir seguir consiguiendo proyectos porque es lo que me permite seguir, seguir investigando, investigando seguir claro. avanzando, sí. no, no por otra cosa, ¿no? Y, y por seguir aprendiendo, no tanto por, quiero decir, yo ya lo de hacer currículum o uh -huh. tal, pues ya no, no, no, no es tan necesario que nunca es pero para seguir despreciar, aprendiendo, ¿no? Pero seguir, seguir aprendiendo, aprendiendo siempre exactamente, es siempre. Porque es que cada vez que me pongo a... Pre Pero lo que sea, ahora mismo eh, vengo de terminar una revisión de un artículo ¿no? es que, uf, que al final dices, o sea, pues aprendo tanto uh -huh. contestando, intentando contestar de la mejor forma, no lees para contestar, para aprender. Sería el reto, ¿no? No perder nunca las ganas de seguir aprendiendo. Uh -huh. sí. Pues con esa sí. reflexión... Lo... cerramos esta entrevista, estos minutos, agradables minutos que hemos compartido contigo, Nuria, mil gracias de nuevo a por vosotros, venir claro a este que sí. Ellas Hablan de Ciencia y seguiremos investigando y educando a la población para Muy aprovechar mejor esos sus proyectos Muchas gracias Como decíamos, hasta aquí esta nueva entrega de Ellas Hablan de Ciencia, ya lo sabéis que ha contado con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, volvemos a vernos y a escucharnos en el próximo programa. Hasta entonces, sed felices.